Hola, ¿qué tal chicos? Hola, ¿qué tal compis? ¿Cómo están? Y pues ya ha llegado, ya estoy aquí, ya estoy aquí para avisarte, para notificarte, para decirte de que ya hay una nueva semana en respawn. Así de fácil, este video no es para más que notificarte, para decirle a esos compis que no han entrado en mucho tiempo al juego, que se terminaron el juego en el primer día, o para los cracks que dijeron no, bro, yo hasta ahí lo dejo. Pues este video es para ustedes, no es para más que avisarles de esto, de que ya hay una nueva semana Grabo este tipo de videos porque generalmente a mí me pasa o que termino el evento muy rápido O que directamente digo no, esta semana no voy a jugar Y se me pasan las semanas y de pronto se me llega a pasar una semana entera o algo así Así que mejor estar informados, es el video que yo quisiera que alguien me hubiera mostrado así que por eso se los grabo ahora mismo a ustedes para avisarles de que ya hay una nueva semana y claro que sí para mostrarles las recompensas ya estarán viendo qué recompensas tenemos ya estarán viendo qué es lo nuevo en respawn ustedes me dejarán en los comentarios qué tal está este evento si les gustó si no les gustó qué tal está esta nueva semana está buena tiene buenas recompensas no tiene buenas recompensas está fácil está difícil lo que ustedes quieran me lo pueden dejar en los comentarios y yo les dejaría un corazoncito una respuesta Ya saben que la caja de comentarios de este canal es completamente pública sin nada de censura Así que ustedes pueden dejar lo que quieran Muchas gracias por ver este video Ya saben todos los meses voy a estar informándoles de los nuevos eventos de las nuevas semanas Todas, todos los meses, mes a mes. Así que si quieren estar informados, ya saben, este es su canal. Suscríbanse, denle un like y todo eso. Y pues nada, compis. Espero que les haya gustado el video. Que hayan pasado un buen rato. Que es algo muy importante. Salgan a la vida a disfrutarla. Claro que sí, con sus debidas medidas de bioseguridad. Y pues nada, un saludo a los viejos. Un saludo a mi amigo Pera YouTube. A mi amigo Moisescas. Y otra cosa, les aviso que todos, absolutamente todos los videos que voy a hacer desde ahora los haré en formato de estreno. Un formato que es como un directo, así que si quieren charlar conmigo, si quieren charlar con los que estamos en el chat, en ese, en ese estreno, pues nada, eh, pásense por ahí. Si ven un estreno mío, pásense por ahí porque siempre voy a estar ahí hablando con ustedes. Eso sería todo por hoy y nos vemos hasta la próxima.